encomiable, gracias Manuel tenemos la llamada, páramelo Ajá, saludito excelente. ahí tenemos la llamada, adelante vamos a ver quién es sí, buen día eh, para comunicarle porque es que la policía realmente no está haciendo circunstancias porque aquí en el Teo Eugenio Cruz Almanza es una compra de cédula y repartiendo dinero en la calle que se ve que eso está intolerable yo creo que la policía debe actuar en estos casos las autoridades, las autoridades tienen que encargarse de eso, Pero porque también eso es, es un delito electoral. Él puede enviarnos capturas, puede enviarnos mensajes. pagando dinero, pasando su cédula, es toda la franja que lo están haciendo en, ahí, en, Una el, sugerencia. en, la, en la casilla. Una sugerencia es que pueden hacer capturas de imágenes de ese tipo de actos o videos y enviárnoslos al WhatsApp y con gusto pues vamos a reproducirlo para que así la población esté atenta y seamos nosotros quienes mantengamos el orden también junto con los policías electorales. Y recordarle a la gente, recordarle a la gente, usted no tiene ningún derecho a reclamar cuando usted vende su voto. Así es. Usted no puede decir, ese es un corrupto, porque si usted le vendió su voto fue para que fuera corrupto. El que compra un voto es corrupto, pero el que lo vende también. También. Recordamos, es un de corrupción de arriba y hacia, de abajo. Recordamos, don Rey, el WhatsApp, que es el 829-451-3381. Hagan sus capturas, hagan sus videos y envíenlo. Y nosotros, pues, seremos responsables de colocarlo en las pantallas para que así todos estemos al tanto de la situación y cómo están transcurriendo las elecciones municipales extraordinarias 2020.